En este vídeo vamos a explorar diferentes tipos de dietas populares y analizar los pros y contras de cada una de ellas. Dieta Mediterránea: La dieta mediterránea se centra en alimentos como frutas, verduras, pescado, frutos secos o cereales. Esta dieta puede ser beneficiosa para la salud del corazón y la prevención de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2. Sin embargo, Puede ser difícil de seguir si no estás acostumbrado a comer alimentos frescos y preparados en casa. Dieta cetogénica. La dieta cetogénica se basa en un alto consumo de grasas y una baja ingesta de carbohidratos. Esta dieta puede ayudar a la pérdida de peso y mejorar la resistencia a la insulina. Sin embargo, también puede causar efectos secundarios como fatiga, estreñimiento y mal aliento, y puede ser difícil de seguir a largo plazo. Dieta vegana. La dieta vegana se basa en alimentos de origen vegetal y excluye todos los productos animales, incluyendo carne, pescado, productos lácteos y huevos. Esta dieta puede ser beneficiosa para la salud del corazón y la prevención de enfermedades crónicas, pero puede ser difícil de seguir si no estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida y aprender a cocinar comidas veganas nutritivas. Dieta paleo. La dieta Paleo se basa en alimentos que se cree que habrían estado disponibles para nuestros antepasados cazadores-recolectores, como carne, pescado, frutas y verduras. Esta dieta puede ser beneficiosa para la pérdida de peso y la mejora de la digestión, pero puede ser cara y difícil de seguir si no tienes acceso a alimentos orgánicos y de alta calidad. Dieta Dash la dieta DASH se centra en alimentos ricos en nutrientes, como frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras. Esta dieta puede ser beneficiosa para la salud del corazón y la prevención de la hipertensión arterial, pero puede ser difícil de seguir si no estás dispuesto a hacer cambios en tus hábitos alimentarios. Dieta flexitariana. La dieta flexitariana se basa en una dieta vegetariana, pero permite la ingesta ocasional de carne y productos animales. Esta dieta puede ser beneficiosa para la pérdida de peso y la prevención de enfermedades crónicas, pero puede ser difícil de seguir si no estás dispuesto a hacer cambios graduales en tu dieta. En resumen, cada tipo de dieta tiene sus propias ventajas y desventajas. Es importante encontrar una que se adapte a las necesidades y objetivos de cada persona, y que sea sostenible a largo plazo. Recuerda que no hay una dieta perfecta, y que lo más importante es llevar una dieta equilibrada y saludable.